Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente en nuestro programa del día de hoy, Visión de Futuro. Sumamente contento, muy feliz. Este día ha sido un día maravilloso. Eh, hemos hecho algunas actividades aquí en la finca. La verdad que ha sido muy agradable poder pasar un momento grato eh, con el sol. No ha llovido el día de hoy. Hemos tenido momentos para poder sembrar algunas plantas y también gustar de la del agua, porque está la piscina llena y la verdad que ha sido un gusto poder compartir momentos lindos con la naturaleza. Hemos tenido pri el privilegio de compartir con algunas personas esta en este día porque eh, mi mamá programó algunas actividades con ellos para enseñarles a hacer flores de cosas desechables. Compartimos una sandía, compartimos un almuerzo muy rico. La verdad que estamos pasando un momento agradable aquí y quiero agradecer a Dios por eso. Mi nombre es Boris darmond como ustedes ya saben, y estamos desarrollando un programa todos los días a las 7 de la noche. Se llama Visión de Futuro y estamos tomando algunos temas importantes referentes al propósito de la vida. Por supuesto, hemos comenzado hablando acerca de cómo descubrir nuestro propósito en la vida y hemos, eh, estamos siguiendo una secuencia de temas que si bien es cierto son libres, ustedes pueden tomarlos en cuenta y pueden encontrarlos en mi Facebook como Boris Darmont o lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Boris Darmont Canal, en YouTube. El día de hoy vamos a trabajar el tema de visión de futuro sobre la base de los limitantes. Ayer hablamos un poquito acerca de algunos limitantes, pero hoy vamos a hablar acerca de específicamente de los miedos, ¿ya?, una de las cosas que normalmente pasa con el ser humano que no conoce su propósito en la vida es que no tiene muy claro quién es y para qué está aquí. Y como no tiene claro quién es y para qué está aquí, normalmente comienza a llenar su vida de inseguridades. Mencionábamos ayer que una de las vías para poder desarrollar mejor nuestro propósito en la vida es desarrollar confianza. Y una de las cosas que sucede con el ser humano que no tiene claro su propósito es que no conoce quién es y para qué está aquí, es que no confía en sí mismo, no confía en sus capacidades. Generalmente estas personas se han desarrollado dentro de un ambiente familiar, escolar o cultural, donde permanentemente han sido eh, señalados, quizás acusados. Y esto no tiene nada que ver, por si acaso, con, que con los años esto pueda pasar. Al contrario, en muchos casos, en muchas personas, se ha este, intensificado eso. Y eso no lo quita incluso ni los grados profesionales, ni, ni, ni, ni los estudios, ni cosas por el estilo. Porque los miedos están enraizados en el ser, en el ser humano como tal, por la falta de confianza en sí mismo, por la falta de conocimiento que no tiene, por supuesto, respecto de sí y de su proyecto de vida. Eh, los miedos generalmente están, eh, son parámetros que establecen ciertas, ciertos limitantes que la persona finalmente termina obedeciéndolos o simplemente paralizándose ante ellos. Algunos de los miedos que podemos comentar en esta noche son, por ejemplo, el miedo a ser criticado. Una persona que no tiene claro su propósito generalmente tiene temores a ser, a, a quedar o a ser visto diferente de lo que la gente normalmente quiere verlo. Congraciarse con la gente por lo que ellos quieren ver en ti, la verdad que no tiene sentido, porque tú dejas de ser tú. Te conviertes en un actor, lo he mencionado anteriormente, y tratas de contentar a las personas en referencia a lo que ellos dicen que tú deberías ser. Y ese famoso deberías, generalmente está circunscrito a sus formas de pensar, a sus exigencias, a las exigencias que los otros tienen de los otros, pero no de sí mismos. Y generalmente lo proyectan con palabras como, por ejemplo, oye, pero tú deberías hacer tal cosa, oye, tú no deberías hacer tal eh, o cual cosa, o no deberías pensar de esa manera, oye, no se te ve bien, me comentan muchos amigos, constantemente en el Facebook o en mis redes, las pocas que uso, algunas cosas referentes a mi forma de pensar, y muchos de ellos dicen, oye, según tú, esto pasa, entonces, por este, por este matiz, o sea, según tú, esto no tiene solución. No necesariamente estoy planteando eso, sino que estoy planteando un, un, un asunto en reflexión como para que la gente entienda que yo tengo una forma de pensar y lo quiero expresar, pero no tengo temor a ser criticado. No tengo temor a que los demás piensen que soy diferente. Al contrario, lo he mencionado una de estas noches, que las diferencias hacen del ser humano y del propósito de la vida lo más bello, porque ser diferentes es parte de nuestra esencia, es nuestra individualidad. Ahora, el miedo a ser visto por los otros como un ser distinto, como un, como un ser raro, en el contexto de que no piensas igual o no actúas igual que los demás, no debería ser para una persona que tiene claro su propósito una situación eh, de problema. ¿Por qué? Porque una persona que tiene claro su propósito sabe muy bien qué es lo que quiere, hacia dónde va, para qué ha venido a este mundo, y sabe muy bien cómo capear aquellas críticas u observaciones, llamémosle opiniones de los demás, que no necesariamente saben a plenitud quién tú Eres en realidad y qué es lo que tú quieres para tu vida. Es cierto que en ciertas circunstancias eh, nuestras decisiones pueden ser muy variadas y también muchas veces sorpresivas, que pueden de alguna manera sorprender, dar la redundancia a las personas que nos ven o que nos quieren o que están cerca de nosotros por las acciones o las decisiones que tomamos. Y puede de repente provocar una situación como, por ejemplo, eh, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Y como que uno se siente como que golpeado por esa opinión y finalmente como que cede y dice, no, mira, no, solamente es por un tiempo, es algo que se me ocurrió, pero no te preocupes, la verdad, yo no quería, sino que fui influenciado por los demás. Y sus miedos comienzan a enrumbar un pensamiento que era original, que era individual, que era particular, hacia el común denominador de aquellos que viven sus miedos tratando, o con sus miedos, tratando de contentar a la gente para no recibir opiniones divergentes. Y una de las cosas que yo les recomiendo a ellos es, no tengas temor, porque si hay algo maravilloso en el ser humano es justamente ser uno mismo, ser lo que uno es, o ser lo que uno quiere ser, porque tiene claro su propósito en la vida. Ser criticado es parte de... Si tú no eres criticado, realmente hay alguna cosa en tu vida que no está yendo bien. Tú no puedes ser igual que el común denominador de los otros. Hemos hablado acerca de la particularidad, hemos hablado acerca de la, de la personalidad, hemos hablado acerca de la identidad, hemos hablado acerca de la individualidad, hemos hablado acerca de lo que Dios ha hecho de nosotros diferentes a los demás y lo bello que es diferente, ser diferente. ¿Por qué tendrías tú que vivir permanentemente acosado por el miedo de la crítica? Es más. Si tú sabes opinar, si tú tienes una forma de creer y pensar y lo expresas y otra persona se siente de alguna manera que tú estás pensando diferente a ella, entonces qué bueno que alguien por lo menos te haga llegar su forma de pensar o su punto de vista. No necesariamente ese punto de vista está relacionado con algunas cosas como, por ejemplo, que tú te conviertas en una persona pues, aceptada por todos, ¿no es cierto?, por supuesto no va a ser, no va a ser eso, no, no va a suceder en todos y por supuesto muchas personas no podrán decir, oye, eh, Boris, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que tú piensas bien, yo creo que tú estás diciéndome algo importante y me gusta lo que tú dices. No necesariamente te van a decir eso. Te van a decir que, oye, estás pensando diferente a mí. ¿Y por qué piensas diferente a mí? Oye, no estás en el común denominador de los demás. Entonces, el no estar en el común denominador de los demás te hace a ti una persona importante para tus propósitos, para tu propósito en la vida. Tú no tienes por qué seguir los propósitos de los otros. Los puedes complementar, te puedes añadir a los propósitos de otros para ayudar, pero tú no puedes correr la carrera de los otros. Tienes que correr tu propia carrera. Y una de las cosas que yo trato en estas charlas es de decir, no es que tú te separes de los demás. No es que tú dejes de considerar a los demás. Lo que estoy tratando de decir es que tú trates de ser tú y complementar a los demás, así como ellos pueden complementar contigo algunas cosas que necesitas para poder desarrollar el propósito que tienes en tu vida. Muchas personas por el temor a ser criticados se abstienen de expresar su propósito. Muchas personas por el miedo que tienen de salir de su entorno o de su cascarón, de su propia realidad, eh, se, se limitan y dicen, yo no, mejor no, para no causar ningún inconveniente, mejor me quedo donde estoy, mejor me quedo como estoy, así nadie se molesta conmigo. Siéntete mal cuando tú, por miedo, no te proyectas a los demás. Siéntete que tú no estás desarrollando tu propósito en la vida si por alguna crítica de los otros tú te detienes a desarrollar tu capacidad para poder hacer cosas diferentes. La vida de una persona que tiene claro su propósito, generalmente lo que hace es darle la oportunidad de poder abrirse a los demás a pesar de las críticas. Otra de las razones por las cuales las personas muchas veces se limitan en sus propósitos, en su propósito de la vida. No solamente es el miedo, no solamente el miedo a ser criticados, sino el miedo al cambio. El cambio es parte de nuestra naturaleza. Si tú crees que los seres humanos no cambiamos, te equivocas. El hombre o mujer que tiene el propósito de vida muy claro, generalmente está preparado para el cambio. El cambio es parte de tu naturaleza. Cambiamos desde que nosotros somos concebidos por nuestros padres. El cambio es algo totalmente natural, permanente, sostenido en nuestras vidas. Tener miedo al cambio es como tenerle miedo a respirar. Tenerle, tenerle miedo al cambio es como tener miedo a querer vivir. Porque el cambio es parte de nosotros. Ahora, si algunas personas creen que porque tú cambias de opinión, ya no eres la persona que ellos creían que tú eras, no te preocupes. Las personas que nos informamos, aprendemos a mirar otros conocimientos, observamos otros conocimientos, adquirimos esos conocimientos porque nos son afines, los aceptamos, los hacemos nuestras creencias y por hacer nuestras creencias, los convertimos en un pensamiento nuevo. Y un pensamiento nuevo siempre está en el lugar del cambio. Siempre. Las personas que se limitan a no querer aceptar pensamientos nuevos, las personas que se limitan a no querer aceptar nuevas ideas, son personas que no crecen. Son personas que se quedan en el statu quo de aquellos que normalmente quieren, por miedo, no cambiar. Por ahí alguien me dijo, oye Boris, últimamente tú has cambiado bastante. Es cierto. He cambiado muchísimo en mi forma de pensar respecto a ciertas cosas, como por ejemplo, en el tema político, donde yo eh, opinaba muchísimo y opino también hasta el día de hoy, he cambiado mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque antes creía que había que darle a las personas ciertas eh, prioridades a pesar de que las personas por su des desidia o por su falta de, de esfuerzo querían vivir dependiendo del estado por ejemplo ¿no? No me, yo pensaba que había que ayudar de alguna manera a las personas para que puedan sobrevivir etcétera pero después me di cuenta que muchas de esas personas que viven políticamente del estado son personas acostumbradas a recibir y a no prosperar, viven una vida del stand-by, una vida mediocre, no tienen aspiraciones, no buscan nuevas fronteras, se quedan donde están y creen que el Estado debe sostenerlos permanentemente a ellos, a sus familias, si es posible a sus generaciones, y yo creo que no, yo creo que el Estado debe ser un impulsor de las ideas de los demás, y alguien me dijo, has cambiado un poco. Bueno, sí, he cambiado porque me he dado cuenta en el conocimiento que he ido adquiriendo en el tema político y, y asuntos de, netamente sociales, que los seres humanos tenemos que aprender emprendimiento, desarrollo, impulsar nuevas ideas para poder crecer económicamente. Creo que la única manera en que podemos nosotros desarrollarnos como personas es trabajando. Y si una persona decide no trabajar y depender del Estado, significa que esa persona no está en sus cabales. Entonces, esos pensamientos me llaman algunos eres de la derecha. No es que soy de la derecha, simplemente que soy una persona que creo que el ser humano debe utilizar sus talentos para crecer. ¿Esos cambios me han producido ciertas críticas? Claro, me asocié con una persona para participar en la, en la campaña que no era muy querida para algunos de mis amigos. Me dijeron, ¿cómo puedes estar con ese, con ese líder? Bueno, así, así es en ese campo. Tú te asocias para poder buscar un curso de acción. Pero esos son temas ya pasajeros. Ahora pienso que para participar en política o en temas sociales, tú necesitas pensar diferente de manera mucho más local. Por ejemplo, creo que yo puedo influenciar mejor a mi comunidad desde donde yo estoy, antes que pensar que puedo influenciar a mi comunidad desde una, una, una, una, un liderazgo mucho más grande, más globalizado. Entonces, esos cambios de pensamiento muchas veces son criticados por los que nos conocen pero no importa, porque esos conocimientos nos permiten crecer, nos permiten en el cambio descubrir o redescubrirnos para algo mejor. Nada de lo que tú adquieras como conocimiento en beneficio de tu ser puede ser negativo si tú tienes un propósito en tu vida. Nada de lo que tú puedas analizar, reflexionar en tu entorno, que te ayude a conseguir mayor conocimiento, puede ser dañino para que tú puedas desarrollar tu propósito en la vida. Miedo a ser criticado, no importa. Miedo al cambio, no importa. El cambio es parte de nuestra naturaleza y si a alguien no le gusta, está bien. Yo he cambiado, por ejemplo, en mi forma de pensar, de la religión. Antes yo pensaba que había que ir a la iglesia constantemente porque la iglesia era parte de mi vida. Uno no es salvo por la religión. Lo sabía siempre. Yo he sido un líder religioso. Aún participo en, en, en reuniones religiosas de mi congregación. Pero la pregunta que me hago es, ¿es la iglesia la que me salva? ¿Es la iglesia la que contribuye para, realmente para mi vida espiritual? ¿O es la iglesia la que tiene que recibir de mí lo que yo tengo para poder hacer de la iglesia una iglesia que sirva a su comunidad. Muchas veces esperamos que la iglesia nos dé todo a nosotros. Y no es así. La iglesia necesita de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que contribuir a la iglesia. Somos nosotros que a través de la iglesia debemos hacer llegar el mensaje de Cristo a otras personas. A veces vamos a la iglesia como si la iglesia fuera Cristo. Y la iglesia no es Cristo. La iglesia simplemente es una congregación de personas donde nos reunimos para poder cantar, orar, pero nada más, para hacer comunidad. Pero alguien dice, pero has cambiado tu forma de pensar. No es que he cambiado, sino que ahora tengo mayor conocimiento respecto a la función espiritual de una congregación. Antes era eclesiológico. Ahora me he declarado no eclesiástico porque... O no eclesiológico porque sencillamente la iglesia no tiene para mí alguna cosa importante y no me siento mal de decirlo, aunque soy miembro de una congregación, sino que yo más bien quiero contribuir a mi congregación. Por ejemplo, yo creo que mi congregación no hace, por ejemplo, obra social. Y si la hace, la hace tan poquita que realmente no tiene sentido lo que hace, ni siquiera se nota lo que hace. Nosotros como congregación tenemos que llegar a la comunidad, no para ganar almas para nuestra iglesia, no para traer personas por interés de tener números en nuestra congregación, sino para llevar lo que dice la Biblia como evangelio de salvación, que es ayuda al necesitado, asiste al prójimo, ayuda al que realmente necesita de, de, de amor, eso es lo que necesitamos buscar una religión administrativa, una religión congregacional, una religión estática, no tiene sentido de existencia. Es como si fuera un cuerpo que funciona por el corazón, la mente y la sangre recorre, pero no se mueve, no tiene sentido. Entonces, no tengas temor a pensar, y más aún, no tengas temor a pensar diferente. No tengas temor a opinar re respecto a tu propósito en la vida. De repente hasta alguien puede pensar que estás equivocado en tu propósito de vida. Pero no te preocupes. Es el pensar de él. Es el pensar del otro. Es el pensar equivocado del otro. Porque no conoce tu punto de vista. No conoce tu forma de pensar. Y si no conoce tu forma de pensar, por supuesto, no tiene opinión alguna. A menos que tenga una, una contribución que te ayude a mejorar el pensamiento que tú tienes. Número tres, algunas personas tienen miedo a abrir sus capacidades para intentar nuevas cosas. Cuando tú tienes claro tu propósito en la vida, cuando tú sabes para qué estás aquí, nunca cierras la puerta de tu mente, nunca cierras la puerta de tus experiencias, Nunca cierras tus oportunidades para tenerlas. O sea, te abres a las oportunidades. Te muestras como tal. Hoy día ha sido, como les mencioné yo, un día muy diferente, muy bonito. Gracias, Fabricio. Gusto, gusto de tenerte esta noche con nosotros aquí. Bienvenido a nuestro programa desde Brasil. Eh, ha sido muy bonito porque pudimos compartir algunas cosas con las personas con quienes estuvimos hoy. Por ejemplo. Yo estoy comprando unas plantas a una persona que tiene problemas del oído. Y él, hasta el día de hoy, él pensaba que yo como doctor, pues soy doctor y que le puedo ayudar a poder oír. Pero como él no sabía que yo no soy doctor médico, que tengo un doctorado en psicología educacional y tutorial, me preocupé durante estos, estas dos semanas de conseguir lo que él necesita. Y pensé y dije, este hombre no sabe que no soy médico, pero él confía en mí. Y yo sí sé qué cosa él necesita. Entonces voy a hacer algo por él. Así que le compré unos audífonos y mañana le voy a llevar para que él pueda escuchar mejor. Él tiene su trabajo, su negocio, sus actividades. Y él ha vivido los últimos 40 años sembrando plantitas sin poder oír. En la comunicación que él tiene solamente es a través del habla. Él puede leer tus labios para que tú puedas hacerte entender. Él escucha muy poquito, pero 40 años su iglesia, porque él es de una, de una congregación religiosa, no le ha ayudado para poder oír. Las personas que se han acercado a él no le han ayudado. Él es sordo, casi el 90%, y nadie se preocupó de esa necesidad. Pero aún así, Dios lo bendijo, Dios lo cuidó, Dios lo ayudó. Abre tu mente a las oportunidades, no solamente para que seas tú y cumplas tu propósito en la vida, sino para servir a los demás. No hay cosa más maravillosa. Yo diría, lo voy a decir de esta manera, no hay alimento más agradable para el alma que dar ayuda al prójimo. No hay un alimento que llene más el corazón, sino lo que tú sacas de tu corazón para darle a otra persona. Acostumbro a, a, a tener la compañía de un amigo hermano de la iglesia, que a veces me acompaña, yo me acompañó para estar con, conmigo, a hacer ese tipo de trabajitos cuando fuimos a traer las plantas, y yo le hablo a él, pero esto no puede funcionar, pero esto otro no puede funcionar, pero esto no va bien, pero esto tampoco, y yo le digo, no va bien porque no tenemos un cambio en nuestra mente. Las oportunidades están, solo que nosotros no sabemos transformar las oportunidades en bendiciones, tanto para nosotros y para los demás. Los seres humanos tenemos capacidades que Dios nos ha dado para poder multiplicar las oportunidades que vemos en el camino. Estaba yo visitando una comunidad, habían más o menos unas 70 familias cerca al mar. ¿De qué vivían estas familias? Estas familias vivían de la cosecha de una planta marina que se llama cochayuyo. Este cochayuyo ellos lo sacan del mar, durante tres meses solamente pueden cosechar, lo secan, lo muelen y lo venden. Solo trabajan tres meses. Entonces le pedí a uno de los ciudadanos ahí, le dije, por favor, ¿me prestan un baño para poder utilizar el baño? Y me dijo, tenemos un solo baño en toda la comunidad. Un solo baño. Y le dije yo, ¿cómo es posible que 50 familias utilicen un solo baño? Bueno, así hemos vivido siempre. Y le digo, ¿y por qué ustedes no tienen más recursos? Ah, no, solamente es que el cochayuyo solamente lo, lo, lo cosechamos tres meses en el año. Y el resto del año, ¿no hay peces? ¿No hay producción del mar? Las oportunidades están allí tan amplios como lo es el mar, pero nuestros miedos. Nuestro miedo a querer romper nuestro nuestra mediocridad, nuestro statu quo, nuestra forma de pensar limitada nos tiene atados a circunstancias de pobreza, de desesperación, de mala salud, de malas relaciones con los demás. Nuestro propósito en la vida está opacado por nuestros miedos a ser criticados, por nuestros miedos al cambio. Muchas cosas que nosotros podríamos hacer en la vida, lo haríamos mejor si tan solamente rompiéramos nuestros miedos y nos lanzáramos a aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestra vida. Yo quiero ser uno de los que te ayuda en esta noche a que abras las oportunidades de tu vida de acuerdo al propósito que tú tienes. No quiero que te quedes en el pensamiento de que ya estoy viejo, ya no hay nada que hacer, quizás mi vida ya está terminando. Yo tengo una mamá que tiene 92 años. Y esta mañana, a las 7 de la mañana, salió para enseñar a unas señoras, a unos niños, a hacer unas flores de unos plásticos de desecho. A sus 92 años. Quiere enseñar, quiere emprender. Quiere ayudar a la gente a tener recursos. A sus 92 años no ha perdido el futuro de su mente, de su corazón, de su vida, de su deseo de servir. No pierdas el deseo de servir a tu comunidad por miedo a la crítica. No pierdas la oportunidad de pensar diferente porque alguien te va a criticar porque piensas diferente. No pierdas la oportunidad del cambio porque el cambio trae nuevas, nuevas eh, vis, nueva visión para tu vida, trae nueva forma de pensar, nuevos emprendimientos, nuevas maneras de trascender hacia los demás. Si tú abres tu mente a la oportunidad, no solamente vas a tener negocios, vas a tener amigos, vas a tener eh, familia, vas a tener gente extraña cerca de ti porque vas a ser una inspiración para otras personas. Yo quiero que esta noche tú pienses un poquito en qué puedo tener razón. Si en algo yo te puedo ayudar con estas conferencias de visión de futuro, yo quiero que tú revises este vídeo y pienses y digas, ¿qué puedo yo mejorar? ¿Qué está deteniendo por mis miedos el que yo pueda trascender a los demás, el que yo pueda servir mejor a los demás, el que yo pueda hacer una contribución en mi iglesia, en mi comunidad? en mi negocio, en mis amigos, incluso para ayudar a mis enemigos a que piensen diferente de mí. Yo creo que tú tienes la oportunidad esta noche de romper tus miedos y buscar la oportunidad de encontrar una vía donde tú puedes trascender, tú puedes servir y tú puedes ser una gran persona porque puedes cumplir el propósito que Dios te ha dado en tu vida. Mi amigo, esta noche yo quiero que tú reflexiones bastante porque ya ha llegado el momento de tomar el paso hacia afuera de nosotros para que nuestros miedos no nos detengan, ni las personas que están en nuestro entorno y que nos critican no nos detengan y que podamos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Si tienes alguna cosa que cambiar, este es el momento. Si tienes algo que dejar, tienes que dejarlo. Y si tienes algo que tomar de nuevo, pues tómalo para poder enrumbarte y enfocarte en aquello que tú necesitas para tu vida, porque tu vida necesita tener sentido, necesita tener propósito. Y cuando ese propósito sea parte de ti, verás que la felicidad, el gozo, el bienestar llenan tu corazón y tu vida se transforma de una manera impresionante. Yo deseo que Dios te guíe en esta noche que Dios te dé paz a tu corazón y que la decisión que tomes hoy sea para siempre y que te ayude a vivir una vida llena de bienestar y de paz. Vamos a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que nos das de tener esta ventana para llegar a otras personas con tu palabra. Seguramente alguna persona ha sido impresionada esta noche, no por mí, sino por lo que hemos dicho, porque ello va a marcar la pauta del crecimiento hacia el enrumbamiento del propósito de su vida según tus propósitos. Nada de lo que tengamos aquí nos vamos a llevar a la muerte. Pero lo que tú nos des como oportunidad debemos utilizarlo como herramienta para poder cumplir el propósito de la vida que tú nos has mostrado en estos días. Acompaña a mis amigos que están tomando buenas decisiones. Enséñales el camino que tienen que caminar y darles la fortaleza de romper sus miedos y vivir una vida llena de paz y de felicidad. En tus manos nos encomendamos solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, como ustedes saben, un servidor de ustedes, Boris Darmon, todos los días a las siete de la noche en Facebook Live y también estamos en Boris Darmon canal en nuestro canal de YouTube. Si te gustó esta conferencia, compártelo. Y si no, por lo menos analízalo y danos tu opinión. Un abrazo para todos, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigo Mauricio? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo te va?